Rojo. Sí, jefe. Siguiente. El azulito. Entendido. ¿Qué pasa? ¿Tienes gases o algo? No, no es eso. eso es solo que estaba recordando a mi madre en mi tierra natal. ¿Y qué tiene que ver tu madre con esta bomba? Bueno, es que ella vive por sí sola, así que si algo llegara a pasarme... ¡Por eso mismo la desactivamos, ¿no crees? P Pero jefe, ¿en serio haciendo así le ayuda a saber cómo desactivarla? ¡Qué imbécil! ¡No tengo ni puto! de cómo desactivar esta pendejada. Pero hay que hacerlo y estoy aquí, así que estoy poniendo mis instintos a prueba. ¿Instintos? ¿Cómo que instintos? ¿Qué pasa? ¿No crees en mis instintos o qué? No, no me refería a eso. Entonces, muévete y haz lo que te digo. Sí, señor. Oiga, jefe, solo quedan dos. ¿Ah? ¡A la mierda! Tim Marín de doping, güey. ¡Cúcara, mácara, títere, fue! Yo no fui, fue Tete. Pégalo, pégalo, que este fue. Decidido. Rojo, jefe. Es una decisión de vida o muerte. Tenemos que hacerlo más en serio. ¡Cierra el culo! Rojo, te estoy diciendo. Presta esa mierda. ¿Ni <tose>